Tercer secreto, consejos para estudiar y ser extraordinario. Hola amigos, bienvenidos a Compañero de Estudio, soy Nilam. Amigos, hay ciertas cosas que los que están en lo más alto nunca os contarán, pero que ellos siempre las sean. Quien quiera estar en lo más alto piensa cómo incrementar el tiempo de lectura o cómo completar todo el plan de estudios. Pero hay muchos estudiantes que no le prestan atención a eso. Aunque lo entiendan, no lo sigan. Amigos, os voy a contar tres grandes secretos de los que están en lo más alto. Consejos para estudiar y estar en lo más alto. Primero, organiza tus documentos. Es muy importante manejar el tiempo en el examen. Crees que terminarás la primera parte en 20 minutos, luego la segunda en 25. Pero mis amigos siempre me dicen que planees lo que planees, no siempre ocurre lo que quieres. Por eso, tienes que escribir tus papeles o documentos antes, puesto que solo resolviéndolos no vas a incrementar tu velocidad o calcular el tiempo. Es la pregunta en una cantidad estimada de tiempo al final, no es posible cuando estás en la situación. Así que deberías resolver cuestionarios que nunca antes has resuelto para ir mejorando en cada intento. Segundo. Lo segundo es estar concentrado en clase. Ahora ves que el mejor puede ser travieso en la escuela, pero a la hora de estar en clase, está muy atento. Aunque los profesores no sean buenos, estará prestando atención en clase, porque sabe que algo es mejor que nada. Así que definitivamente, atiende en clase. El siguiente vídeo que subiré es dos consejos para concentrarse al 100% en clase, para que puedas tener una idea imparcial. El tercer secreto es errores tontos en el examen. Estoy seguro de que por culpa de errores tontos has bajado de 5 a 8 puntos en el examen. Por lo tanto, a veces es mejor no hacer o no resolver una pregunta adecuadamente, pero lo que hayamos escrito debemos leerlo dos veces, para asegurarnos de que no hemos cometido ningún error tonto. Resumiendo, amigos, en este vídeo hemos visto tres cosas que son importantes. Sabemos que esas cosas son importantes, pero nos da igual. Así que lo primero que tienes que hacer es organizar tus documentos y trabajar en ello. Segundo, concentrarte en clase. Y tercero, evitar errores tontos. Amigos, espero que os centréis en estas tres cosas y estoy seguro de que habrá una mejora del 20 al 30% en vuestras notas. Por favor, comparte este vídeo con tus amigos y suscríbete a mi canal para mantenerte al día.